a contaros un cuento Este cuento se llama El pirata de la camiseta sucia Había una vez un pequeño pirata que vivía en un barco en el mar Vivía con su familia y con su mamá Con una camiseta solo quería estar Se cambiaba de pantalones pero de camiseta jamás. Un lunes comió natilla con una cucharilla y ¡pata plof! La camiseta se manchó y una mancha amarilla se le quedó. Y su madre le decía, "Una y otra vez, lávala con astucia, pirata." de la camiseta sucia y él le contestaba una, dos y tres no me la quiero quitar esta camiseta no la voy a lavar un martes la bodega del barco del color del cielo pintó y plas la camiseta se manchó una mancha azul le quedó y su madre le decía una y otra vez, lávala con astucia, pirata, de la camiseta sucia. Y el pirata le decía, una, dos y tres, no me la quiero quitar, esta camiseta no la voy a lavar. El miércoles comió fresa y al apretarla, ¡plaf! La camiseta se manchó y una mancha roja se le quedó y su madre le decía una y otra vez lávala con astucia pirata de la camiseta sucia y el pirata le contestaba una, dos y tres no me la quiero quitar esta camiseta no la voy a lavar un jueves se refrió ¡Sí! y plag!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 ¡No me la quiero quitar! ¡Esta camiseta no la voy a lavar! Pero el domingo comenzó a llover. Y los rayos no paraban de caer. Las olas movían el barco sin descanso de un lado a otro. De pronto, un viento forzudo... Rompió la vela sin dejar ningún, ningún nudo. Una ballena ¡oh! rompió la proa. ¡oh! Como si fuera una débil canoa. Y la popa la rompió. ¡oh! Una roca que de repente apareció. La familia pirata abandonó el barco y a una isla llegaron nadando. Al llegar a la playa, el pequeño pirata observó. No llevaba la camiseta, solamente el pantalón. ¿Dónde está mi camiseta? Preguntaba el pirata llorando y su madre le decía, por algún lado... Estará navegando. Las olas trajeron algo blanco y reluciente. ¿Sabéis lo que era? Era, era la camiseta del pirata. Que venía sin ninguna mancha. El pequeño pirata muy contento se quedó. Y mancha que tuviera, mancha que fregó. Y dijo a todo el mundo, gritando a viva voz, nadie tendrá la camiseta tan limpia como yo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Arr! ¡Nos vemos!